la noche por WIPR nuestro las noticias de actualidad más importantes a nivel local e internacional los 16 360 lunes a viernes a las 9 de la noche por WIPR y nuestras plataformas digitales estás disfrutando de nuestra programación por WIPR TV San Juan WIPM TV Mayagüez y WSTE TV San Juan 11 Mayagüez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 Hoy es viernes 12 de agosto de 2022 y estamos listos para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, además multiplicador, loto cash y doble revancha, que serán certificados por el auditor Ricardo Carmona.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 Por esto y muchas otras razones, yo soy lotería. Iniciamos con los sorteos de esta noche con el Pega 2, así que boleto en mano a todos los jugadores de Pega 2, mucha suerte. Primer número es el 1, repito el 1. Segundo número es el 5, repito el 5. El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 1-5, el 15. Y pasamos a Pega 3, boleto en mano a todos los jugadores de Pega 3. Mucha suerte Puerto Rico. Veamos cuál es el primer número. Y es el 4. Repito el 4. Segundo número. Es el 1. Repito el 1. Tercer número. Es el 0. Repito el 0. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 410. El 410. Y pasamos a Pega 4, favorito de muchos, boleto en mano a todos los jugadores de Pega 4, mucha suerte Primer número es el 9, repito el 9 Segundo número es el 7, repito el 7 Tercer número es el 1, repito el 1 Y cuarto número es el 8, repito el 8 el número ganador de Pega 4 de esta noche es el 9718, el 9718. Continuamos con el multiplicador que aumenta hasta 5 veces en los premios menores. Y el número ganador del multiplicador es... El número 3, repito el 3 Ahora pasamos al sorteo de Loto Cash Que esta noche cuenta con un premio de 600 mil dólares Mucha suerte a todos los jugadores de Loto Cash Adelante con el sorteo Pendiente y boleto en mano Que ya se acerca el primer número Y es el 9 Repito el 9 Segundo número es el 24, repito el 24, tercer número, es el 23, repito el 23, cuarto número, es el 5, repito el 5, quinto número, es el 8, repito el 8, pasamos al sorteo del Bolo Cash, que es el número 9, repito el 9. Los números ganadores de Loto Cash son 9, 24, 23, 5, 8 y el Bolo Cash es el número 9. Pasamos al sorteo de la doble revancha que tiene esta noche un premio de 295 mil dólares. Adelante con el sorteo. Un boleto en mano que se acerca el primer número. Y es el 9, repito el 9. Segundo número es el 10, repito el 10. Tercer número es el 4, repito el 4. Cuarto número es el 33, repito el 33. Quinto número es el 29, repito el 29. Y el sorteo de Bolo Cash de la Doble Revancha, que es el número 10. Repito, el 10. Los números ganadores de la Doble Revancha de esta noche son 9, 10.